¡Está listo! Y se caga de risa, ¡Casca! Pero este tipo no me puede ganar, pana. Este tipo tira rimas demasiado mala, por eso que me. pero es la que yo represento, porque soy todo un hombre negro, te fuiste, este pierde la campaña, la mano se arriba de toda la gente que sabe que el mecha me lo daña, este es alguien que esconde algo en un lugar muy alto, se entendió la referencia, ah, secreto en la montaña, guacho, te recagué un palo, ah. hermano, Ya saben lo que le espera yo le guardo su lugar! ¡Parado! ¡Para un poco! ¡Parado! ¡En esta loco! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, estuvo reservado, recontra, recontra, recebado! Pero yo no rugo con nada, mi hermano, jamás! Porque el guacho no estimida vanidad Lo que tiene dentro de la mente es muy perdida Este guacho rima muy común Saltan, saltan la puta que lo bañó Por más que yo lo copie nadie salta como yo Así que cúmplice que yo voy a seguir acá esperando Escuchando con tu, tu, tu mambo vos estás hablando de Zaina Y también Estoy buscando ese mambo creo que me estoy encontrando Yo creo que ahora soy el Rambo Bienvenido a Argentina La tierra del tango Mira guacho lo que te hicimos Con Domingo Cuando estamos eh? a, a, a, Peleamos Siempre se llega sí, yo me siento bueno Porque soy Zeus El creador del trueno si sí, vos